Excelente viernes, primero de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Hoy es Día de los Inocentes en Estados Unidos, April Fool's, okay. así le dicen. Yeah. April Fool's Day. Y la pregunta del día es, ¿qué porcentaje de las ventas representa la sección de servicios de Apple este, en sus, ven pues, sí, en sus ventas? pues, este, ¿Qué te, ¿Qué te refieres con servicios? Digo, Pues todo lo que es la, o sea, Apple TV Plus y todo ese rollo. Yeah. ¿no? Este... Y nos pueden seguir en Ciber TV, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. También nuestra red es cotorreo.financiero. Y tenemos aquí varios temas desde el cierre del trimestre, que ha sido el peor cierre de trimestre en los últimos dos años. Sí, digo, del marzo del 2020, que fue lo del COVID, sí. ha sido el peor cierre, pero pues también ya vimos cómo se recuperó el 2020. Sí. No hay? creo que sea de esa manera, porque no hay razón por la que sea de esa manera, sí. siendo que, que, que bueno... Si quieres termina con los temas y los sí. lo platicamos. Algo ahí de, de petróleo, barriles de petróleo, uh -huh. donde Biden está buscando sacar de la reserva un millón diarios, un, miro, un millón de barriles sí, diarios. Exactamente. Y pues ahí un pequeño resumen de entre el trimestre y pues Apple siendo el primer streaming service sacando un Oscar a mejor película en los, en los Oscars. Que, que el, um, el podcast del miércoles no platicamos de la cachetada, pero bueno. <risa> sí. Hoy va a salir el tema. Ok. <risa> Oye, pues bueno, yo creo que eh, si estás de acuerdo, empezamos un poquito con el, el tema del petróleo. Como bien hemos visto, el, la alta dependencia que había del petróleo ruso, uh -huh. este, ahora sí, para que, eh, por la demanda que existe principalmente en Europa, este, ahora que están en el conflicto bélico y que ya están. De entrada, los gringos no le compraban, o, o comprar muy poco, pero es no comprar nada, y en Europa este, sí, tenían, sí tenían esa dependencia y hay una reserva de hecho estaba por ahí por ahí estaba leyendo que estaba en, en, en subterráneo en en, en en el puerto de Texas y, y de Luisiana y al día 24 de marzo contaban con 658 millones de barriles como bien okay. dijiste ahorita en la en la en la entrada eh, el presidente Biden tiene como quien dice la discrecionalidad de decidir si por uh, falta de, de hidrocarburos y por falta de petróleo, él puede usar esa reserva de, de, de barriles que tienen y en este caso va a utilizar 180 millones de barriles que, que durante los próximos seis meses, como también bien dijiste, equivale a un millón de barriles eh, diario, ¿no? Sí. Que buscan con esto, pues obviamente controlar el precio de... de de la gasolina principalmente, bueno, todos los hidrocarburos, ¿no? Pero estaba viendo, ayer estaba platicando con, con mi hijado, este, que le mando un saludo, que, este, que vive en San Diego y y, y está y paga más de 7 este, dólares por galón, sí. que es una lana, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a, a Anaheim, eh, costaba más de 5 dólares, que se me hizo... Me sacó de onda porque nunca pensé en el precio y cuando pagué dije, ¿qué? pues, que le checa? Sí. este Y no le eché la más cara porque el carro era rentado, ¿no? ¿No, no viste un video de, de AMLO hablando de... Según él, que estaba... ¿De quién? De, <risa> que, que el precio... Era un TikTok que vi uh -huh. de AMLO hablando en la mañanera, diciendo de que, no, pues es que yo tengo la solución para la gasolina en Estados Unidos, que está muy caro el precio, este... De hecho, ¿sabes qué? Mira, ¿a quién me puede hacer la conversión? Oye, se metieron dos minutos buscando hacer la conversión de los galones y los litros y los dólares. Sí, y o sea, una regla de tres de hielo y ya, sácalo. lo estupidez, Este, pues ya, nomás más pero, pero bueno, este... Entonces te digo, eh... Leyendo otras notas, que está muy padre, por ejemplo, eh, tengo ahí una cuenta en The Wall Street Journal, y está padre porque eh, estás leyendo y tiene como que ciertos eh, botones en, en palabras claves y son otras notas, ¿no? Ajá. Pero bueno, leyendo leyendo notas, eh, hablaban de que pues, era medio contradictorio o podía, de inicio, sí, po, sí obviamente, este avientas más... más eh, más barriles al mercado y esto pues debería de, de bajar el precio, este pero también lo veían como contradictorio porque si no existía la producción para compensar tus reservas y estas se llegarían a acabar, pues se puede hacer un desmadre grueso uh -huh. y como que estaban calculadas eh, de, de, una, de una manera así muy, muy bien pensada. este Entonces, bueno, eh, es un tema que, que va a seguir. Ahorita al, al cierre del día de ayer del del jueves andaba por ahí de siendo la flat el precio del petróleo uh -huh. como bien vimos llegó hasta arriba ya de 130 dólares, sí. entonces eh, ahorita que está de moda la palabra estanflación en Estados Unidos que, que es eh, tener inflación y no tener crecimiento, entonces es como quien dice el, una de las eh, una de las ecuaciones, de las peores ecuaciones y además también otra cosa y perdón que, que, que, que cambie así un poquito pero estaba leyendo que era, eran récords. Ayer, de hecho, platicando con otro amigo que vive en Estados Unidos, uh -huh. este que vive en Boston, me hablaba de... me dijo, ay, no hombre, eh, eh, pues una casa que esté al 4%, ¿no? Y hoy estaba leyendo que las hipotecas en Estados Unidos andaban arriba del 470, una cosa así, y que era un... Eh, algo no sé cuántos eh, lustros, o sea, eran más de, de 15, 20 años de... de de ese exceso vamos a decir de ese de ese alto coste de, de, de, de poder comprar una casa este en, en Estados Unidos no entonces, pa, para hipoteca era más del 4%, entonces pues también por ese lado eh, además que inflación pues la gente está gastando más por todos sí. lados Oye, y con el tema del petróleo, estaba leyendo también que, digo, esto se había hecho antes, ya habían sacado obviamente reservas uh -huh. de petróleo de Estados hecho, Unidos. En, en, perdón que te interrumpa, en septiembre sacaron unas y en marzo, eh, pero menos. Sí, menos. o sea, esta fue, o sea, esta ha sido la más grande en la historia. Sí. Y, o sea, cuatro veces más grande que la última más grande que se ha hecho. Sí. Este, se me hizo un dato bastante fuerte e interesante, este pero pues bueno, digo, güey, tienen, o sea, tienen que obviamente aumentar la, la oferta para calmar, como dices, decías tú, los precios. Sí. Este, no, es que está grueso el tema de la inflación, entonces... Sí, güey, o sea, a, eh, ver, si, a ver si con eso logran que más gente esté en bici eh, en la que, calle. Que no sé si tira. viste notas, que también eso lo, lo, lo comenté con mi hermano hoy, eh, más bien ayer, que este... Vi por ahí notas que había tipo un éxodo de Nueva York, ¿no? que los altos precios de la renta, los altos precios de, de las cosas, eh, la inflación exagerada que, que hay en la ciudad, eh, habían abandonado más de 300.000 mil personas el, el, el estado y estaban Entonces, pues bueno, hay que estar, eh, hay que seguir acerca de todo eso porque, sí. porque está cañón otro tema traíamos, el de, el ah, de los bueno, No, si quieres, digo... El, ah, el resumen del trimestre. El ¿no resumen del trimestre, pero más que resumen, el día de ayer se acabó el trimestre, ¿no? Ajá. Eh, como bien dijiste también, el, el, en el trimestre no había habido... Eh, son los peores números de, después del, del marzo del 2020, sí. que fue cuando pegó el COVID y fue en, fue en vertical la, sí, la caída. Sí, y tantos por ciento. ¿no? Estuve sacando por ahí un poquito, este... Digo, por ejemplo el S&P en el trimestre se contrajo un poco más del 4% el Dow Jones muy parecido, normalmente sí son medios espejos este, tomando en cuenta que el Dow Jones son eh, 30 empresas y el S&P son 500, ¿no? entonces bueno estuvo muy parecido, este, el Nasdaq bajó alrededor de un 8.50% todavía el día de hoy eh, okay. eh, bueno, en el cierre del trimestre eh, tuvo una caída más del más del 1%, se aceleró al final el petróleo se apreció más del 34% nice. en el trimestre, andando en 70 y cubole, cerrando en 100 flat, pero bueno, llegó a estar casi este, casi 100% de ese mínimo de, del año pasado, que, que sí. más, más bien de cómo empezó el año, ¿eh? sí. tuvo casi al doble de como empezó en enero, enero, este, y luego el bono de 10 años subió un 43%, la tasa del bono no, de 10 mames. años, esto provocó que fuera uno de los peores trimestres en cuanto al precio de los bonos, o sea, le pegó horrible a los bonos. Entonces, ahí por, por ahí debe haber muchas personas que... Es un tema más complejo hablar de bonos, pero debieron de haber tenido muchas minusvalías. El tipo de cambio, increíblemente, este eh. y, y lo digo increíble porque ah, he leído también varias versiones que uno pueden ser las remesas. Eh, la verdad, a, lo, a los pro gobierno, casi nada ha sido por el gobierno. Está, está muy raro el, el tipo de cambio. Este, pero se ha apreciado el peso alrededor del 3% en lo que va el trimestre. Eh, ahorita está rondando qué qué numerito? 19.90 por yeah. ahí, por ahí este 1980 y tantos, o ya de sí. hecho eh, ha estado ahorita este ahí para los eh, que, que de repente se creen eh, que, que en, en el fútbol saqué dos o tres empresas mexicanas, pero en el fútbol de repente hasta he leído cosas y he visto de repente comentarios de que hablan de Cemex y de FEMSA, pero bueno, Cemex <risa> bajó en el, en el trimestre 23.3% por ahí sí. un 23% FEMSA se apreció 3.61, entonces ahí el clásico lo ganó FEMSA en, en cuanto al, al valor de su, de al su acción y el oro, que también ha sido muy importante en estas fechas subió alrededor de 7.70 una cosa así entonces este bueno el, el, eso fue un poquito ahí de, de lo que hemos vivido y obviamente pues la inflación vuelta loca este Y el petróleo también. ¿Y sigue habiendo tensión, o sea, dice que ya no hay ya no haber tensión, pero siguió bombardeando eh, Rusia. Sí, a, digo, a en, la, Ucrania, en ¿no? las últimas notas que he leído, es una que le iban a bajar a, su, a, a, a, a, a su la desmadriz. intensidad, o sea, te voy a madrear, pero te voy a madrear eh, menos. <risa> esa, esa fue una. Eh, hoy venía en, en, en dos, en dos eh, periódicos, o dos. Bueno, ya son periódicos, en, en dos páginas de internet de, de, sí. de, de, new, de noticias de Estados Unidos, venían eh, que como que. Eh, eh, Rusia se estaba reorganizando, eh, no sé la traducción exacta, pero sí, algo sí. así como reorganizando, y, y Ucrania estaba avanzando, o sea, como que les... Eh, porque también he leído ahí varias notas, no, no, no creo que sean conspirativas, me refiero a varias notas donde hablan de la cantidad de soldados rusos que han muerto y, y las cantidad de aviones que han tirado, y, hablando hacia los rusos. Obviamente Rusia es más fuerte, más todo, pero bueno, no sé si lo comentamos aquí... Eh, Estados Unidos provee, le, le, le, le pasó ciertas armas de la ex Unión Soviética que, que compró, no sé si en Mercado Negro o no sé quién se las compró, las fue comprando sí. y tenía varias armas como antiaviones y anticosas así que se las dio a Ucrania y ahora le está partiendo su mauser <risa> a Rusia con, con armas que, que bueno, que les pertenecía a, sí. a esa ex Unión Soviética que había, pero por ese lado pues sigue, sigue habiendo volatilidad sigo pensando y, y y de repente hay gente que se suelta en, en cuanto a... Y lo hemos platicado, Diego, de que ya, Olin, y no sé qué. Y dice, oye, a ver, puede haber esta inflación, sigue habiendo inflación, las tasas van para arriba, es una, es una política monetaria del Banco Central restrictiva, los precios siguen aumentando, a la gente le da miedo, eh, ah, o sea, sigue sigue sigue sigue habiendo espapá y entonces... Hay que tomar las cosas con calma, lo que sí es cierto y algo que platicamos aquí el, el, el podcast pasado que, que estuvo Javi, que no estuviste Diego, eh, es que a lo largo, si ves las cosas a nueve años, que era, que era una, una, una frase o un, un cálculo que hacía un, un, un economista o un, un, un gestor de un fondo, Ajá. este si lo ves a nueve años, siempre les han pido duplicabas tu dinero. Entonces, probablemente al corto plazo, y es lo que hablamos, ¿no? Un portafolio diversificado de largo plazo, eh, porque hay acciones a corto plazo que si te madrean no te, no te levantas sí, pues, nunca. las apalancadas y todo No, eso. y para muestra en México, las Omex, las Zicas, las ARA, sí. las... Eh, ahora no, pero las esas, esas empresas de, de, de construcción. De hecho, también te quería comentar como... como yo traía dos, dos empresas... No le metí dinero, sería este, echar mentiras de, de que le, le metiera, pero la estaba siguiendo y había una que, que es Sports World, que es una empresa mexicana, la de los gimnasios, sí. es, que, se, que es Sport, más es Sports, es ahí su, su para comprarla y valía 9 pesos hace nada. Y hubo ahí como que varias levantaron capital y cosas así, Ajá. lo való de nueve pesos y se bajó hasta 2,40. Y yo decía, esa madre es compra, es compra. Y a todo el mundo se le, le dije, voy a comprar. Pero obviamente eh, lo típico que me ha pasado varias veces por güey es, deja que venda unas dos, tres cosas y luego compro esa mubre. Hoy subió, este casi subió 70% y, llegó a, y al final oh, creo que subió 60% el, el día, más bien el día de hierro, cierre el jueves. Este, y hay otra que es crédito real. Que viniendo de 10 pesos, y yo me acuerdo que la vi arriba de 10 pesos, llegó a valer 50 centavos al inicio de la semana. Ajá. Y hoy, este, en su cierre valo, valía como unos 70, una cosa así. No Entonces, más. casi, casi triplicó la mure este, pero bueno, yo nada más la vi pasar, viejo. Así me pasó con Ford, aquí a veces, cuando empezamos, no, pues cuando empezaba yo con el tema financiero, este, traía ahí a los... Autos eléctricos, cuando Biden había visitado la planta, la planta de Ford y la madre, yo dije, no, pues Ford es compra, Ford es compra, Ford es compra. Y yo no compré, güey. Los que les dije que comprara compraron, yo no compré. Tres días después, palo, se metió un pero, 70%. Por ejemplo, ahorita tratando de no entrar en, en mexicanas, este digo, le ha ido bien a la bolsa. De hecho, los últimos, estamos en máximos históricos, cuando estu estuvimos en máximos históricos, este, pero por ejemplo... ¿A ti te gustaba mucho Paypal? Sí. Está súper castigada Paypal. Sí. Paypal se puede convertir en una empresa que, que, que sea compra. Este, la misma Netflix, que obviamente... Es, es irónico lo que te voy a decir, porque yo normalmente creía o creo que estaba súper su, valorada, ¿no? Estaba no sé sí. cuántas veces, había que pasar no sé cuántos, casi casi un 100 años haciendo, duplicando números así como el caso a lo mejor de Tesla que, que necesita vender no sé cuánto a futuro para, para poder evaluar lo que el valor que tiene, ¿no? Sí. este Pero ahorita también con un ajuste que ha tenido en los últimos meses, estás comprando hoy si estabas dispuesto a pagar más de 500 dólares pagar 300 y que pues sigue siendo oportunidad, sí. entonces eh, que no los nuble ahí el... el, el el des, el, las bajadas, y al contrario, o sea, siempre oportunidades, de hecho hay una frase en inglés que es, bueno, es una el fish, como tal, sí. y es como decir que siempre hay pez en el agua, este, pues bueno, siempre acciones, y siempre oportunidades, y como te digo, en México, en, en este último año, las mismas FAMSAs, este, o Famsa que ve, veías venta de un solo vendedor, eso pasa mucho también, y eso es ahí, vas aprendiendo ciertas cosas de, había un solo vendedor que estaba vendiendo, terminó ese güey, se la llevaron hasta 1.10 y hoy cerró en 1.63. Y estás hablando que eso fue hace un par de semanas. Entonces, sí. pues subió la mure 30, 40% y hubo chance de entrar. O sea, no fue como lo que te decía a veces de Aeroméxico que... Oye, ay, pero 100 mil acciones. Pues sí, cabrón, 100 mil acciones de un peso son 100 mil pesos. ¿De dónde sí. estás hablando que hiciste la fortuna? Porque no es cierto. De pero acuerdo. bueno. Y por último, tengo unos datos ahí de, de los Oscars donde Apple rompió... Pues digo, en todo este tiempo donde sal, teníamos Netflix y HBO y teníamos a todos estos diferentes streaming services buscando ganar el primer Oscar este, a mejor película con una de sus películas, pues lo logró Apple. O sea, pues güey, se, se era esperado, tú dirías que hubiera sido Netflix muy probablemente, este y si no, quién le, Disney Plus. Pero ¿Qué, pues, ¿qué cuánto, ¿Cuánto vende servicios Apple? El 10% de las ventas de Apple en general representan todo el tema de servicios, y, este, y, suscripciones. Y ese, ese 10% debe ser más grande que todas las empresas que hay en, Bueno, sí. que la mayor empresa de México. Muy probable. Sí, sí, sí, <risa> sin pedos. Este, <risa> Para que se den una idea de la magnitud de lo que vende esa. Eh, estaba leyendo que la película de Coda, que fue la que ganó con con Derbés ahí. ¿Derbés que era productor o qué? Él salía ahí como el maestro de la niña que tocaba el piano. Ya. Sí, tocaba el piano, claro, sí. Este. Está muy buena la película. Les costó hacer la película 10 millones. No le, le metieron 25 millones de dólares este, a la distribución de la misma película. Este, y ¿Cuánto pues ha generado? No, no tengo dato de cuánto ha generado. Sé que ahorita tienen 40 millones de suscriptores en Apple, en, en, pues en esta madre del streaming service de Apple. Uh -huh. Que, güey, es una fracción de lo que tiene Disney. Y lo ah, que, tiene que ya, me, ya, ya, vi, ya me llegó en el iPhone eh, que te dan tres meses gratis. Eso es. Y vale... Creo que 69 pesos, una cosa así. Pero ayer estuve viendo, de hecho, me imagino que de entonces está bien metido ahí porque lo puse para ver qué había y me topé una serie de derves que se llama Acapulco. De hecho, de hecho vi cinco minutos, ¿no? Como que es un gringo, bueno, es un mexa que vive en Malibu y ahí como que está contando su historia. Pero entonces, yo creo que. No sé tenga su serie de tipo Big Brother de LOL. Eso es en. No, Amazon. Ah, la tren o sea, pues en, ah, en Prime. El cerveza también bien invertido, güey. Sí, wey, donde pues oye, súper bien, cabrón. Sí. Hasta en TikTok y toda la bola de cosas anda, sí. anda metido el señor. De acuerdo. Este, pues conoceramos el podcast. Oye, ¿sí? nada más, ahí si quieres mencionar tantito que eso creo que eh, hackearon a alguien, ¿no? De, de criptos, ¿no viste eso? Ah, vi que hicieron el robo tío, 600, hace unos meses. 615 millones, rompieron récord. Rompieron récord, O sí. sea, se habían robado, creo que 590 o 600. Muy, fue, estuvo muy cerca, ¿no? Un hack. Que, sí. que nomás te quería preguntar, a axi Infinity, ¿qué es? Ah, es un videojuego. Es tipo un play. O sea, hoy día puedes meterte a jugar videojuegos para ganar dinero mientras juegas di videojuegos. Es uno de esos. Pero, este, pero sea, ¿te venden ahí? algo o, o...? Pues necesitas monedas para poder ya. jugar el juego. Sí. Este, necesito una mejor investigación del, del, del mismo. Este... Pero sí, me, no, si te acuerdas que hablamos en el podcast hace unos días, me, digo, hace varios meses, que hicieron el... Recuperaron la mayor cantidad de dinero este, de un robo de, de, de criptos crypt, de y que el año pasado fue el, el año más grueso en cuanto a robo de criptomonedas. No me acuerdo de del, del cuántos millones o billones eran. Pero ahora, pues este fue el robo, el, o sea, el hack más cabrón. Ahora, ¿no tienen cifras? O sea, se supone que cada... Cada moneda tiene un número y cuando la quieran usar se van a dar cuenta. Sí, es que el tema no es que te roben, el tema es, es más como scam. O sea, te haces pasar por una persona o te haces pasar por una página o te haces sí. pasar... Por X cosa y la gente piensa que es real, güey, entonces compran. Es como los NFTs, güey. Ya, ya. Puedes ya, tener ya, un board ya, ape, güey. Y... Ya, entendí. Y la te gente hay cuenta que, que hacen como que un fantasma, sí. de, uh, ponen algo enfrente, frente La verdad, de, de, de Infinity.com es Infinity.com con N, güey. Y ahí un pendejo le <risa> picó con sin querer, güey, y compró y pagó y sí, es la buena. Pusieron anuncios y una yo una, puse un anuncio, si te atoraron, sí. Ya. Yeah. Sí, así es. Muy bien, así, Diego. Perdón. Con eso damos el podcast de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. ánimo Saludos. Bye. Thank you